ya de nuevo aquí con las Educharlas a la vuelta del verano y partimos del, del punto donde las dejamos. Eh, tenemos eh, una Educharla titulada El docente, El código y la escuela, segunda parte, retomando el, el tema de, de nuestra última Educharla del pasado junio. Eh, contamos hoy con José Luis Fernández Díaz de López Díaz, jefe de experimentación educativa del Inter. Eh, volvemos a tener a Elena Gorostiza de CODE, eh, a Lía García, Disparro, la plataforma tecnológica española de robótica y como siempre contaremos con nuestra compañera inmaculada para... Eh, contestar a las preguntas del chat que nos podéis hacer a través de, de YouTube, ¿vale? Y bueno, vamos a, una vez presentados, pues vamos a, a empezar aquí con, con nuestras preguntas tan interesantes. Venga, José Luis, vamos a empezar contigo, porque en la pasada charla estaba tu compañera Patricia y ya nos comentó que estabais preparando unos proyectos muy interesantes para lanzar ahora después del verano, que teníais el proyecto de la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia okay. Artificial y, y que ibais a presentar la, la página de Codeintef. Eh, cuéntanos, cuéntanos todo lo que estáis llevando ahora mismo en vuestra área, que son muchas, muchas novedades. Bueno, pues sí, dentro de experimentación eh, educativa en el Intef que, que estamos llevando a cabo, pues todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional e inteligencia artificial desde, desde nuestra parte del Ministerio de Educación. Y, y bueno, pues una de las, de las cosas que queríamos hacer era reorganizar un poco la web para que fuera como un lugar donde pudieras encontrar de todo, ¿no? Eh, todo lo relacionado con, con, con pensamiento computacional e inteligencia artificial y que fuera relevante para educación. En la web, que, que bueno, estáis viendo ahí ahora mismo, pues hay varias secciones. Dos de ellas son muy importantes, porque una es de recursos y otra es de formación. Creemos que son dos de las claves ¿no? para, para ayudar y apoyar a, a los compañeros docentes a que puedan trasladar y llevar actividades que impliquen el pensamiento computacional y la, o la inteligencia artificial. Dentro de los recursos veréis, si entráis, cuando accedáis tranquilamente a la web, pues que tenemos dos tipos importantes de recursos. Uno son las propuestas didácticas que se diseñan para, para que cada uno las pueda adaptar y las pueda encontrar en, en, en, en su centro educativo. Y por otro lado están las experiencias. Las experiencias de aula eh, que están un poquito más abajo y son para, para que los docentes puedan ver ejemplos que han puesto en práctica otros compañeros. O sea, que son cosas ya probadas y puestas en práctica. Y al final del todo incluso podéis encontrar algunos otros recursos que tienen que ver más con publicaciones o informes eh, que tienen que ver con el pensamiento computacional e inteligencia artificial. En, en la sección que tenéis al lado, la de formación, pues ahí un poco lo que intentamos es eh, compartir lo que estamos haciendo desde INTEF en cuanto a formación del profesorado para llevar eh, estas habilidades ¿no? a los centros. Por un lado está la formación abierta, que es actualmente de lo que más tenemos. Este año ya os, bueno, hemos estado haciendo unos, unos NUCs, luego tenemos formación tutorizada. Y por último, tenemos la formación presencial, que ha estado muy parada, ya sabéis, por el tema de, de la pandemia pues el último curso realmente fue el primero que hicimos, que fue dentro de la última convocatoria de los cursos de verano eh, que se hace con, se hace con, la, con la Menendez Pelayo. ¿no? Esperamos, yo creo que tal vez ya a finales de, para el próximo verano ya, ya pueda haber algo más de formación presencial. Y luego, pues dentro de la web vais a poder encontrar también una sección de la Escuela de Pensamiento Computacional, eh, otra sección para, que es un proyecto que, que estamos realizando eh, para experimentar y ver qué impacto tiene este tipo de actividades con los docentes. Otra sección que es la Code Week, que ya sabéis que es una, una iniciativa europea. Eh, de hecho, ahora mismo está en vigor, es decir, que, que está ahora mismo en, en pleno momento de poder presentar actividades. Y aquí pues, podéis encontrar ejemplos y toda la información de la convocatoria. SICASTEM, que es otra sección de una iniciativa que llevamos desde Intef, que es para promover este tipo de vocaciones. Ya sabéis que, que, bueno, pues que por estudios que hay, los datos nos dicen que según se va avanzando en la educación, el impacto de los estudios de ingeniería, de informática, eh, pues cada vez tienen menos predicamento entre las alumnas que entre los alumnos y esto es un poco para promover estas secciones, para promover estas vocaciones entre las chicas. Y por último, una sección iniciativas que hemos articulado entre iniciativas nacionales, internacionales, aquellas dirigidas a los más pequeños y también las dirigidas a las chicas. Y bueno, pues aquí esto es un banco de recursos y de ideas y de inspiración que los docentes pueden, pueden tener como para encontrar siempre algo que llevar al aula. Muy bien. Eh... Elena, quería comentar, a ver, eh, vosotros desde CODE, eh, ¿cómo describiríais vuestro proyecto? Bueno, eh, gracias Estela. Nuestro proyecto es un... Nosotros somos un, un punto RG eh, que pretende llevar la programación a edades tempranas a todos los colegios para cualquier niño en cualquier lugar del mundo. Nosotros somos una plataforma online que tiene también contenidos desarrollados pues desde casi prelectores, es decir, que un niño puede aprender a empezar a tener contacto con, con lo que es el pensamiento computacional eh, cuando todavía no sabe leer y lo aprende jugando hasta los 14 años. Es, eh, nosotros en este momento somos la plataforma con más alumnos de, del mundo. Nuestra, nuestros contenidos están en 65 idiomas y tenemos eh, entrada para no solo niños, sino también para los profesores y para los padres. Entonces, en ese sentido, eh, te, eh, es, un, es, un, eh, es un contenido ya de éxito contrastado, está desde el 2013 y tenemos ya datos... Eh, Perdonar que me he entrado. Tenemos datos eh, interesantes eh, que dicen cómo están ayudando estos contenidos a los profesores en el aula, ¿no? De manera que, bueno, pues está contrastado que está reduciendo el fracaso escolar en un 12% en Estados Unidos después de cinco años. Eh, hay un fomento eh, que siempre se dice que esto desarrolla las profesiones STEM, pues está demostrado que, que es así. Casi un 19% más de las niñas no tenía pensado coger el camino STEM, eh, lo coge, Pues nuestro proyecto lo que pretende es, es eso, llevar la programación a, a todos los colegios desde edades muy tempranas y mantenerlo como una asignatura troncal. Y en este sentido me parece muy importante, eh... ¿Hola? No sé si me estáis oyendo. ¿Perdón? ¿Qué oímos? ¿Hola? ¿Hola? hola hola elena ¿se oye? ¿me oís? ah perdón parece que no os oigo yo bueno me parece muy importante resaltar que en un mundo en el que estamos eh, pues, rodeados de las máquinas ¿no? desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Estamos en permanente contacto hablando con las máquinas y las máquinas contestándonos, ¿no? Porque todo lo hacemos a través de aplicaciones, etcétera. Pues es importante que para que nadie quede aislado y para que todos los niños y todas las niñas del mundo tengan acceso a este lenguaje y que lo tengan, que tengan acceso de una forma gratuita, ¿no? Y esta es nuestra labor. Muy bien. Eh, Lía... Te quería preguntar ahora a ti, porque así un poco a, a modo de rueda de presentación, eh, tú vienes de Hisparro, la plataforma española de robótica, ¿Cómo, ¿cómo te metes ahí? ¿Cómo surge? ¿Qué es esto de, de Isparro? A ver... Bueno, muchas gracias Estela. Mira, la plataforma tecnológica Disparrof es una asociación también sin, sin ánimo de lucro, eh, que realmente la fundación es reciente, es del, del 2014, pero viene, tiene una herencia previa de un, bueno lo que eran las plataformas sectoriales más antiguas, donde lo que se pretendía era eh, que fuera un punto de encuentro de los diferentes actores y, eh, que hay en la sociedad, en este caso involucrados en la robótica. O sea, a punto de encuentro de empresas de robótica, universidades, laboratorios, centros de investigación, usuarios... Bueno, pues ahí, ahí fue como estaba todo un poco parado. O sea, eh, en 2014 y una serie de empresas y de universidades eh, estuvimos dándole vueltas a... Mm, vamos a... a a sacar esto vamos a reflotar esto bueno pues si no hay financiación externa con como una asociación no y así fue como eh, surge la nueva aunque esté esto un poco entre entre comillas no pero la nueva isparro eh, fruto de, de unas cuantas unas empresas eh, universidades centros de investigación que en, nos constituimos en, en asociación y ahí a diferencia de la plataforma anterior las empresas de robótica educativa tuvimos una parte importante como, como los socios refundadores, ¿no? un grupo importante de esas empresas y con, con empuje en la asociación somos eh, las empresas de, de robótica educativa, entonces ahora mismo Isparro eh, lo chulo que tiene o lo que a mí especialmente me gusta es que es un entorno de, de relación y de compartir de actores muy diferentes, ¿no? Tenemos, o sea, socios nuestros son Universidades que enseñan robótica, empresas de industriales de robótica y pequeñas empresas que hacemos otras cosas ¿no? de, de, de robótica educativa. Y, y nosotros como la parte del grupo temático de robótica educativa sí que tiene ahí agrupa empresas que somos bueno, pues, o fabricantes de de robots educativos formadoras distribuidoras hay asociaciones también y la idea que nos une es trabajar por la robótica de calidad en la sociedad que seamos un punto de, de, de encuentro y de diálogo. Y en nuestro caso particular, de robótica de calidad en la educación y en diálogo con, con la sociedad. Eso es un poco así, a grandes rasgos, quiénes somos y de dónde surgimos. Sí, sí, nos comentaba antes Elena eh, la importancia también de, de la programación en un mundo... En el que nos comunicamos con máquinas continuamente, la importancia del de, de aprendizaje del de pensamiento computacional, de la programación, etcétera, en niños y niñas como, como generadora de oportunidades, etcétera. Y vosotros, en, en vuestras líneas de formación, en vuestro enfoque de la robótica educativa, eh, ¿de qué partís? ¿De qué, qué, ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo, ¿puedes contarnos un poco vuestro, vuestros puntos de vista a la hora de plantear vuestro enfoque didáctico, las líneas de formación? Que... Sí, bueno, eh, o sea, partimos de que somos empresas diversas, entonces eh, yo casi diría que eso es, nuestro, nuestra gran fortaleza, ¿no? el, la posibilidad de que se puede compartir y colaborar, incluso en un mundo donde muchos somos competencia. ¿no? Y esto yo lo digo siempre porque jo, es algo que personalmente me enorgullece, ¿no? en un mundo donde hay tanta competencia que, que, que empresas distintas nos, nos hayamos puesto de acuerdo. ¿no? Y luego, eso también nos aporta el hecho de que nosotros pensamos, por supuesto, completamente de acuerdo con todo lo que le de la importancia en este mundo de dominar esos lenguajes nuevos, ¿no? pero desde una variedad de enfoques y materiales. No, esta idea de eh, tenemos una cosa y esto vale para todo el mundo, no, ve, no vemos que tenga mucho sentido. ¿no? Nosotros creemos que no hay un único material de robótica válido, no hay una única forma de hacer las cosas. Lo importante para los docentes, y desde ese diálogo que tratamos de mantener con ellos, pensamos que es que puedan contar con diversos materiales de calidad que estén adaptados a lo que ellos necesitan. Porque, porque no a todo el mundo nos valen las mismas, las mismas herramientas, ¿no? Entonces, nosotros sí vemos la robótica también, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Elena de, del código, de la programación, como, como algo transversal, una herramienta muy, muy potente y transversal que tiene que estar al servicio de unos objetivos educativos concretos. No se trata desde luego en educación universitaria de enseñar de que todos los niños y niñas sean ingenieros de robótica, no. Se trata de que la robótica sea una herramienta que permite, bueno, que nosotros pensamos desde luego que tiene, que tiene mucho sentido en, en este mundo. Y no de cualquier manera, ¿no? Pues desde unos objetivos, siempre unos objetivos didácticos, no se trata de usar un robot por usar un robot, sino que tiene que haber unos objetivos educativos detrás y con calidad, ¿no? En ese sentido, en Hisparrock en, en tenemos el sello de calidad con el que se distingue a empresas, bueno, con unos criterios que podéis encontrar en, en la web que cumplen su misión con calidad. Y luego, puntos súper importantes para nosotros. El primero de ellos, que también lo ha mencionado Elena, es que la robótica ha de ser para todos, ha de favorecer la inclusión y el desarrollo de todos los niños y niñas. No puede ser que sea solo para los que se lo pueden permitir, no puede ser solo para que sea para los que van bien, no, no, no, la robótica es una herramienta muy potente de inclusión y además es que como sociedad es fundamental porque la robótica eh, nos ayuda a resolver problemas, entonces nos... Es una, al final no es más que, que desarrollar una máquina que nos resuelve, nos resuelve unas situaciones. Entonces, si eso no ayuda a, la, a, que, a que la resuelva para todos, pues, pues tenemos que darle una vuelta a qué robótica queremos. ¿no? Y el otro aspecto importante que, que te decía, que para que, que en le damos eh, que para nosotros es crucial es que reivindicamos en, el, en, en, ese, en esas siglas de STEAM reivindicamos la A la del arte, la de la creatividad, que cada vez nos parece más importante, no solo los aspectos técnicos, sino el, es fundamental que consideremos ese otro tipo de, de, de habilidades artísticas, y que, que, son, que son las que se están viendo ahora en muchos sectores, que son fundamentales pues, para desarrollar robots de más calidad, que sean más útiles. ¿no? Y yo sí, creo que más o menos... Eh, he contado todo no porque sí que nos parece desde luego que la, el pensamiento computacional y la robótica tienen que ser en nuestro vamos no es que tengan que ser es que iremos por detrás si no lo son porque es, es algo que está muy presente en nuestra sociedad ya entonces por supuesto que la educación tiene que, que tenerlo en cuenta efectivamente eh, bueno comentar aquí a nuestros invitados que si queréis comentar algo mientras se habla eh, otro pues podéis tranquilamente. ¿eh? Eh, quería pasar a, al tema de, de formación del profesorado, porque un punto clave en, en, en la implantación, la introducción del pensamiento computacional, etcétera, en el, en el aula es el profesor, el profesorado eh, y la formación de, de este profesorado. Eh, José Luis, eh, desde, desde el área de vuestra del Inter se viene ofreciendo formación al docente. ¿Qué planes y proyectos tenemos en funcionamiento aquí a este año ya, a Vista? Pues mira, así un poco para contarte, casi a, a, a título de año natural, ¿no? Eh, tuvimos justo antes del verano un par de NUCs. De, que ya sabéis que son formaciones abiertas eh, nano, más pequeñas que lo que es un MOOC, viene a durar como unos 10 días. Las dos con la temática de la inteligencia artificial. Uno era la inteligencia artificial para el bien común y otra inteligencia artificial para el día a día. Eh, aparte de esto, eh, el curso escolar pasado terminábamos la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial para el curso pasado que tuvo como tres grandes bloques, ¿no? Se centró y que incluía formación. Uno sobre actividades desconectadas, que iba dirigido a todo el profesorado que imparte docencia hasta tercero de primaria. Otro que era sobre Scratch, eh, mezclado con Machine Learning for Kids, eh, que era para los docentes que daban clase a partir de cuarto de primaria hasta segundo de la ESO. Y luego ya a partir de tercero de la ESO, bachillerato, eh, formación profesional, les ofrecíamos eh, pues formación y hacer proyectos con App Inventor y Machine Learning for Kids. Esa ha sido un poco la formación del curso pasado. Esta, eh, pues mirad, ahora mismo está abierto el, el, el plazo para eh, matricularse en el NUC de eh, actividades desconectadas, lo que veis ahí, iniciaciones, actividades desconectadas para el aula. Eh, que, yo, para mí este es un NUC que es muy, muy positivo porque lo puede hacer cualquiera, es decir, las actividades desconectadas eh, las, las, se pueden implementar en cualquier materia y en cualquier etapa educativa ya desde infantil. Eh, también hemos empezado una nueva edición de la Escuela de Pensamiento Computacional que en esta ocasión incluye formación 30 bloques formativos que están eh, pues, agrupados en cinco áreas, en cinco grandes áreas que son la, la, las actividades desconectadas, la programación por bloques, los lenguajes de programación, en concreto nos hemos centrado en Python, la robótica, que es otra de las grandes áreas, y otra la inteligencia artificial. Y ya os digo que son 30 bloques. A esta parte de estos 30 bloques habrá otros más didácticos para analizar actividades que ya están en marcha en algunos centros y para crear la, la, la propia ¿no? y poderla llevar al aula. Y estos son un poco las, los planes más grandes que incluyen formación de los que tenemos nosotros ahora. Aparte de eso, yo siempre recomiendo que se esté pendiente de la convocatoria que se hace de formación tutorizada cada año del INTEF. Eh, pues yo imagino que en el mes de enero volverá a salir la de 2022 y que, y que suele incluir siempre cursos con temática relacionada con el pensamiento computacional. Eh, con respecto a los, a los planes formativos que ya habéis realizado, sí que me gustaría un poco ahondar en, el, en, en los resultados. Eh, ¿Cómo han respondido los docentes en, a esa formación? Eh, sí que hay una buena aceptación, se plasma luego en, en las aulas. Eh, ¿Tenéis el feedback de, de los docentes que realizan la formación? ¿Es para pues, todos o Bueno, realmente ¿no? la abierta es para todos, o sea que es abierta de hecho y ni siquiera hace falta ser docente, lo puede hacer cualquiera. Eh, pues mira, los NUCs que tuvimos antes del verano, uno contó con 200 inscripciones y el otro con 300, algo más de 300. Eh, la Escuela de Pensamiento computacional del año pasado llegó a 900, casi 900 participantes. Te digo 900 porque no sé la, el número exacto ahora mismo, ¿no? Pero andaba rondando los 900 participantes de todas las etapas, ¿eh? desde infantil hasta eh, FP. Y bueno, este año volvemos a lanzarla de nuevo. El año anterior tuvimos 1040 inscripciones en... Eh, y fijaros que hubo que suspender la, la, la Escuela de Pensamiento Computacional a causa de la pandemia, pero contábamos con más de mil inscripciones. Entonces, yo creo que sí que hay un cierto, una cierta inquietud no y el saber que esto está aquí eh, no, no es algo que ya les empiece a ser extraño y les va a ser menos extraño desde luego ahora que va apareciendo en el currículo y que posiblemente también aparezca en, en el marco de competencia digital docente que se está revisando desde el INTEF en colaboración con las comunidades autónomas. Y desde el punto de vista de la educación y la formación, eh, ¿por qué es tan importante el desarrollo de estas habilidades de la inteligencia y el pensamiento computacional? Esa es la pregunta del millón, Estela. <risa> <risa> Pero, pero mira, en el fondo yo creo que no hay más que mirar alrededor y ver un poco la sociedad en la que nos movemos, que es una sociedad totalmente tecnológica y tecnificada, es que ya los niños tienen incluso móviles desde que son muy pequeños. Y, y bueno, es que si miras alrededor, esto lo que está trayendo es que en el mercado laboral cada vez tiene más puestos de trabajo relacionados con estos campos, y los datos de la Unión Europea dicen que, que hay de verdad una barbaridad de puestos, miles de puestos de trabajo que quedan sin cubrir porque no hay suficiente gente o gente con suficiente preparación para, para cubrirlos, ¿no? Eh, esto, esto es importante tenerlo en cuenta y, y de, mira teníamos un vídeo preparado que yo creo que es precisamente habla sobre el pensamiento computacional y que si queréis lo escuchamos porque yo creo que deja clarísimo el por qué es importante que los chapal los chavales sepan ¿no? pensamiento computacional. Hola, mi nombre es Patricia Díaz García y soy asesora técnica docente en el INTE. Durante este vídeo os vamos a contar qué es el pensamiento computacional y qué puede aportar al desarrollo de nuestros alumnos. Podríamos comenzar diciendo, en palabras de Janet Wynne, primera persona que utilizó el término, que el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de conceptos fundamentales de la informática. Pero esto, que parece explicarlo todo, en realidad no nos aclara nada. Así que vamos a ver qué habilidades desarrollamos con el pensamiento computacional y para qué pueden servirle a nuestros alumnos. En el fondo, el pensamiento computacional es una habilidad cognitiva humana que se ocupa de resolver problemas. Y eso, para poder hacerlo, tiene que plantearlos de manera que puedan ser solucionados por una máquina. Para esto es necesario... Descomponer el problema en trozos más pequeños. Crear recetas con los pasos que tenemos que seguir. A esto se le llama algoritmo. Reconocer los patrones que se repiten y abstraer, fijándonos en las partes realmente relevantes del problema, desechando otras que no tienen tanta importancia. En realidad, al utilizar el pensamiento computacional, estamos enseñando a nuestros alumnos muchas cosas importantes. En primer lugar, a enfrentarse a los problemas sin miedo descomponiéndolos en partes más pequeñas que sean capaces de asumir y resolver. De cara a un futuro, ayudan a asumir un papel activo a la hora de pensar problemas y buscar soluciones. En segundo lugar, a planificar. No buscamos una respuesta rápida, de esas que estamos tan acostumbrados a recibir. Buscamos una respuesta pensada y estructurada en pasos, que pueda ser entendida por una máquina. En tercer lugar, una vez creemos disponer de nuestra solución, tenemos que probarla. Y si no funciona, algo que ocurre muy a menudo, tenemos que volver a repasar los pasos dados para encontrar el error en nuestro planteamiento. Esto nos ayuda a aprender de nuestros errores y a mejorar nuestro pensamiento crítico. Si además trabajamos pensando los problemas todos juntos, aprendemos a trabajar en equipo a escuchar y a cooperar para conseguir un objetivo común. Estamos desarrollando una habilidad que acompañará a nuestros alumnos toda la vida. ¿En qué área de nuestra sociedad no estarían encantados de contar con una persona con estas habilidades? Y si no sabes cómo empezar a enseñar el pensamiento computacional en tu aula, o ya lo haces y quieres nuevas ideas y nuevos recursos, no dejes de acceder a la web de Codinte. Allí encontrarás un montón de ideas para poner en práctica. Bueno, pues yo creo que Patricia lo explica fenomenalmente bien. Eh, un concepto de verdad que yo creo que según se pronuncia le debe de producir salpullido a más de uno, en el fondo te lo cuentan bien y clarito y yo creo que esto es algo que ves que es que afecta a todos los ámbitos de la vida. Esto es algo que, aprendiz, que ha entendido perfectamente la Comisión Europea que en su plan de educación digital, que va desde el periodo 2021 a 2027, tiene como dos grandes líneas estratégicas. Una está orientada a diseñar ecosistemas educativos eficaces y la otra está orientada mucho más a la competencia digital. Y dentro de esta competencia digital, ellos mencionan lo que llaman competencias digitales avanzadas. Y estas competencias digitales avanzadas incluyen el pensamiento computacional y la inteligencia artificial. Esto mismo lo hemos retomado nosotros en, en España, ya desde el INTEF, en el plan eh, de digitalización y competencias digitales que estamos poniendo en práctica y que en su línea 4 también habla de las competencias digitales avanzadas eh, y que incluye de nuevo pues, la, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial. Fijaros que aunque la inteligencia artificial es una parte del pensamiento computacional, eh, forma parte de él. Yo hago mucho énfasis porque creo que está tomando una relevancia tremenda en los últimos años. Eh, se puede ver, es que lo tenemos presente en muchísimos dispositivos que, que tenemos en nuestro día a día y además eh, todo el mundo está entendiendo las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial pues desde para el mercado laboral y los negocios hasta para simplemente gestionar tu vida, tu vida diaria y si, y si no resulta muy pesado casi me gustaría que vierais un segundo vídeo que, en el que Patricia cuenta lo que es la inteligencia artificial y su importancia en la educación, que parece que pasa desapercibido, pero no lo es. Perfecto. Hola, mi nombre es Patricia Díaz García y soy asesora técnica docente en el INTEF. dos minutos vamos a hablar de inteligencia artificial, y no, no, vamos a hablar de novelas de ciencia ficción, de robots que piensan y sienten como humanos o de robots que tratan de conquistar el mundo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial que ya está con nosotros, la que nos rodea día a día, como pueden ser los dispositivos auxiliares del hogar. Estos dispositivos que escuchan nuestras peticiones y nos hacen recomendaciones, Resuelven nuestras dudas, encienden nuestras luces, barren nuestros suelos... Muchas de las utilidades de nuestros móviles utilizan inteligencia artificial, como puede ser el modo de retrato de los smartphones que identifican el enfoque más adecuado. La inteligencia artificial selecciona los anuncios que vemos en Internet, nos responde en los chats de atención al cliente o nos recomienda las canciones en servicios de música digital. Nos indica cuál es la ruta más óptima en función del tráfico cuando usamos un navegador y podríamos continuar con muchos ejemplos más. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y por ello es importante que enseñemos a nuestros alumnos en qué consiste y cómo afecta a nuestra vida cotidiana. Ellos van a convivir con la inteligencia artificial toda su vida, por ello necesitan saber cuáles son sus límites. Algunos de ellos serán programadores e ingenieros que se encargarán de desarrollar nuevos dispositivos. Otros serán políticos o filósofos y tendrán que plantearse cuestiones éticas que ya están surgiendo en torno a ella y desarrollar las leyes en las que marcaremos su uso y su desarrollo. La mayoría convivirán con estos dispositivos y tendrán que utilizarlos, aprovechando sus ventajas y teniendo cuidado con los posibles riesgos que planteen. En cualquier caso, no podemos darle la espalda a la inteligencia artificial. Tenemos que educar a nuestros alumnos para que puedan utilizarla en su beneficio. Desde el INTEF que queremos ayudaros en esta labor. Desde el Espacio code y la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial os ofrecemos recursos y experiencias de compañeros y formación para afrontar este maravilloso reto que se nos plantea. Bueno, pues... Eh... Yo creo que, que lo, veis, lo veis claramente. no Es que en el fondo nos está rodeando. Es que es así, lo, lo estamos viviendo. Y se necesita gente que tenga, está preparada y tenga capacidades para poder mantener y, y evolucionar, sino evolucionando esta sociedad en, en la que vivimos. ¿no? Uh -huh. Completamente de acuerdo. ¿Cómo habéis visto eh, la evolución de, del profesorado y del alumnado en estos últimos años? Eh, ¿Tenemos ya datos para ir analizando esa análisis, esa repercusión en el, en el aula? Porque ya, ya lleváis unos años... Sí, sí, es cierto. Mira, de hecho, el proyecto de la Escuela, eh, de, la escuela de Pensamiento Computacional eh, y la Inteligencia Artificial eh, nace como resultado de un grupo de trabajo... Eh, pues que se centró precisamente en hacer un estudio ¿no? sobre el pensamiento computacional, la robótica, la educación, eh, que publicó los resultados en 2018 y que un poco lo que, lo que venía a decirnos, o nos recomendaban que se incluyera en todas las etapas educativas, en, de alguna manera, en las etapas más inferiores de una manera transversal y en las superiores a lo mejor a través de asignaturas específicas. Eh, también encomendaron que se iniciara este proyecto de la Escuela de la Epsiana, ¿no? de la Escuela de Pensamiento Computacional, que se inició con el curso 2018-19 y que ya ha publicado publicamos el curso pasado los resultados de, de esa escuela. ¿no? Eh, que es, este era el, el, el informe que os comentaba antes, el de programación y robótica, y, y anteriormente salían los resultados de la escuela. Eh, Teníamos previsto haber publicado este año, perdón, el año pasado, otros resultados de la escuela de 2019-2020, perdón, de 2020-2021, perdón, 2019-2020, pero por, por culpa de la pandemia ya sabéis que suspendió. Hemos repetido el proyecto y esperamos eh, pues proyectar esos resultados a finales de este año. Lo que hemos visto y lo que llevamos visto es que sí hay un impacto. Eh, lógicamente... En el, en el proyecto EPCIA eh, hacen implementaciones de cinco periodos lectivos, con lo cual el impacto es reducido, pero sí que se ve eh, un cambio, por ejemplo, en el tipo de actividad eh, que se hace en la práctica docente y también en, en, en la competencia digital de, del alumnado y del, y del profesorado. Eh, yo creo que sí que, que influye un poco Probablemente también si hiciéramos algún estudio que pudiera medir eh, otro tipo de capacidades como las que mencionaba Patricia, ¿no? la capacidad para ordenar procesos, para, para um, proponer tus propias soluciones de una manera eh, eh, que pueda dar respuesta a un problema que se plantea, que, que realmente son capacidades que no es que pertenezcan específicamente a, a, al, al campo de, del pensamiento computacional, son, son habilidades y capacidades aplicables en cualquier ámbito. Eh, probablemente sí que veríamos que, que el hecho de enfrentar a los chavales a, a este tipo de actividades les mejora este tipo de capacidades. Eh, nos comenta nuestra compañera Irma que tenemos una pregunta. Por favor, Irma. Eh, sí, además conecta muy bien con lo que estaba comentando ahora José Luis. Eh, una persona que nos está siguiendo eh, comenta si se está trabajando, si se está estudiando eh, la, los beneficios desde, un punto de desde el punto de vista de la neurociencia, del pensamiento computacional y la inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las funciones ejecutivas. No lanza la pregunta a ninguno de los ponentes, o sea que podéis responder quien, quien queráis. Bueno, desde el punto de vista de la neurociencia nosotros no estamos, no estamos enfocando los estudios, eh, son más sobre todo sobre el punto de vista competencial ¿no? y, y, y didáctico. La capacidad de hacer propuestas didácticas y el impacto en la competencia, bueno, el desarrollo competencial del alumno, pero no, no tanto desde el ámbito de la neurociencia, pero vamos, es un, es un ámbito interesante. Sí, y, que sal, sal, sal, sal, sal, sal. Queréis añadir algo vosotras, Elena o Lía? Eh, yo comentaros, yo comentaros eh, precisamente hablando. Uy, no, no. Uh. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Se oye bien ahora? Sí, vale. No, eh, decirle, o sea, es, es muy contrastado y bueno, nosotros estamos haciendo una labor de, de coger eh, gente que, eh, o sea, eh, gente del mundo de, pues de la ciencia, de la industria, bueno, de todos los ámbitos de, de la sociedad para que hablen sobre la programación y sean un ejemplo para los niños, y hay muchas cosas que, que nos han contado los que realmente llevan muchos años programando programándonos. Una cosa que es que eh, programarte estructura muy bien el cerebro. O sea, las máquinas son tontas y somos nosotros los que les damos las órdenes. Entonces, las órdenes tienen que estar muy bien dadas, muy precisas. Es decir, es un lenguaje en el que no caben divagar, ¿no? O sea, porque si no, la máquina se perdería y no, no llegaríamos a tener los resultados. Y el, el tener que trabajar con esa, eh, pues esa, esa eh, simplicidad, esa concreción, ser tan específicos, el tener que solucionar problemas, pues al final te crea y te modela el, el cerebro de, un, de una manera muy concreta, que como bien decía José Luis, no solo para el ámbito de la empleabilidad, que quién no va a querer esas competencias eh, en, en, un, en un empleado, sino para la vida misma, ¿no? Creo que, que, que es muy... Eh, pues eso, muy positivo, ¿no? Y uno de nuestros, eh, precisamente una de las personas que, que nos ayuda y que, que nos está haciendo un vídeo también eh, para, para ayudar al mensaje, eh, habla de supervivencia. O sea, esto es eh, pura supervivencia. Si, no, si nuestros hijos no aprenden programación, eh, el día de mañana estarán aislados simplemente en, en, en su forma de vida, pero estarán además fuera del empleo, ¿no? Entonces, es, es, es tan importante. Quería preguntarte, eh, Elena, a vosotros también por vuestros planes de formación del profesorado, porque sí que lleváis a cabo, ¿no? Estáis llevando a cabo ahora... Bueno, nosotros vemos, eh, o sea, trabajamos en, en dos parcelas con el profesorado. Uno es, para nosotros son clave para llevar este mensaje a, a los chavales y luego en el, en el plano de la formación, evidentemente hay que formarles para que ellos puedan formar a los niños. En el plano de la sensibilización estamos desarrollando un montón de vídeos al estilo del que hemos visto de, de Patricia, que, que, que creo que son importantísimos para que, pues eso, eh, cosas que suenan tan mal como... Pensamiento computacional, cuando alguien te lo explica y te lo cuenta, pues pueda ser muy atractivo para un niño. Nosotros estamos haciendo una biblioteca en la que referentes del mundo, eh, de, de Amazon, de Microsoft, pero incluso deportistas o cantantes, te hablan de conceptos de, de, de, de, del pensamiento computacional para que el profesor lo pueda utilizar en el aula y le sea pues, más atractivo eh, trasladar todos estos conceptos. Luego tenemos eh, dos, eh, dos eh, proyectos muy importantes que, que estamos ya activando desde hace unos meses. Eh, uno es un curso, que son 28 talleres, que llamamos el CS Fundamental de, de, de Computer Science. Eh, son 28... Dice que no tenemos buena, buena conexión. Elena. Vamos a esperar un poquito a ver si retomamos la conexión con Elena. Hola. Hola. Hola. Se va la conexión, perdonarme. No, tranquila, okay. tranquila. Hablaba del de, de, de CD Fundamentals, que es nuestro sí. curso principal para profesores, que lo puedes hacer desde nuestra plataforma de una manera gratuita y autodidacta. Pero también lo hemos iniciado gracias a Fundación Telefónica y a Fundación Princesa Girona. Eh, nos están eh, eh, pues, eh, financiando cursos del CDS Fundamentals guiados por profesores, que lo hemos iniciado, estamos formando ya a más de 400 profesores con un, el objetivo de, de llegar a 6.000 eh, en, en unos eh, cuatro meses. Y, y luego tenemos un concepto que es muy fácil de implementar en el aula y de mucho éxito, que es el que, hemos llamado, que llamamos la Hora del Código, que además José Luis lo tiene dentro de Intet code como una herramienta más para el profesor. ¿no? La Hora del Código es un concepto maravilloso porque Cualquier profesor o cualquier persona sin ningún conocimiento puede con los niños hacer una hora de código y en esa hora de código lo que haces es ilusionar a los niños, decirles no necesitas ningún conocimiento, vamos a empezar juntos. En esa hora te das cuenta de que todo lo que Patricia ha contado en su vídeo, de que esto es resolver problemas, de que es pura creatividad, de que es trabajo en equipo, de que haces lógica y matemática en esa hora te das cuenta de que todo eso es verdad. Y además lo haces eh, pues con, eh, con Minecraft, con Frozen, con Star Wars, o, con la o haces coreografías con las músicas de tus artistas favoritos. Entonces, es un concepto que nos está dando muchísima, eh, eh, muchísimas alegrías porque cada vez que lo llegamos a un colegio, pues, los profesores les encanta... Eh, nos han dicho que luego lo vuelven a hacer, que lo implementan en sus aulas, además de forma transversal, porque lo hay de sostenibilidad, de geografía. Bueno, tienes miles de conceptos para utilizar. Y, y, y ese es un poco eh, el que le mete la curiosidad al niño, ¿no? El que en, si, haciendo muchas horas de código, al final a un niño le puedes despertar, eh, pues eh, pues eso, es interés por la programación que al principio pues puede dar hasta miedo, ¿no? e incluso al profesor. Entonces, la Hora del Código nos está funcionando muy bien como un concepto para que el profesor aprenda y se quite todos los miedos y a partir de ahí que incluso pueda hacer el, el CDS Fundamentals. Porque ellos son, al final, eh, dependemos de, de, de vosotros los profesores y al final sois la clave ¿no? para que esto eh, coja velocidad de crucero. Efectivamente. Lía, eh... Quería, quería preguntarte a, a ti ahora, a ver, desde, desde vuestra plataforma, desde ISPARRO, eh, ¿qué, qué proyectos de eh, formación tenéis, porque me comentaste que habéis desarrollado como unos kits viajeros, eh, también sí. introducción a la robótica, cuéntanoslo, a ver, que nuestras nuestras. Hombre, nuestras propuestas desde, desde Sparrow van muy orientadas en, un, en, en una línea que me he quedado con el curso que ha dicho, del nombre que ha dicho José Luis, que es la inteligencia artificial para el bien común. Me quedo con el bien común. ¿no? Entonces, tenemos, eh, yo diría que tres líneas que no son así de formación formal, sino más de sensibilización. Una es el encuentro entre docentes, empresas, universidades y mundo de la robótica en general que se nos ha demostrado muy provechoso para todos, ¿no? es, pues talleres que hemos hecho, eh, mesas redondas, mmm, donde todos hemos aprendido de todos, ¿no? porque al final eh, pensando en grande, ¿no? pensando desde, desde, desde pequeñitos que somos, pero pensando a lo grande, mmm, esto lo hacemos por todos, ¿no? por una sociedad donde los robots y donde eh, sean, para el, sean para el bien común. Y los otros dos proyectos que tenemos, uno es el de los kits viajeros que comentabas, que es bueno pues un proyecto que queremos muchísimo. ¿no? Con una serie de donaciones de kits de robótica de por parte de empresas y particulares, hicimos unas maletitas de robótica que, que prestamos a maestros concretos, a maestros y profesores. bueno Nuestros kits han estado en, eh, es verdad que han estado parados por, por la pandemia con mucha pena, pero han estado en colegios... Eh, en, en escuelas infantiles, en centros de primaria, en secundaria, en aulas hospitalarias y, y bueno, ¿qué, ¿qué permitimos con esto? Pues primero que, que maestros que a lo mejor tenían un poco de miedo, ¿no? ese miedo que comentabais antes, mmm, educadores que tienen un poco de miedo, no tengan que hacer una inversión o embarcarse en un proyecto, sino que puedan probar y que puedan probar, a lo mejor distintos materiales, porque nuestros kits son variados, no son todos iguales, tenemos de muchos tipos, que puedan también devolvernos si esos materiales les funcionan o no, que para nosotros es una información valiosa, cómo los están usando, qué experiencias tienen de ello. ¿no? Es un proyecto que actualmente, pues, quitando el parón del año pasado, pues, ha recorrido 61 centros educativos. Bueno, pues no es mucho, pero nosotros somos hormiguitas, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos dejando nuestra semilla. Y luego el otro proyecto que, es, que además me gustaría invitaros a todos porque, porque está muy cerca, es que ISPARROP coordina la Semana Europea de la Robótica en España. La Semana Europea de la Robótica es una iniciativa a nivel europeo, como, como bien dice su nombre, que se hace la tercera semana de, de noviembre y, y la idea es eh, el encuentro entre robótica y sociedad. ¿no? La robótica está presente, o sea, igual que la inteligencia artificial, la, la robótica está presente en nuestra sociedad y es necesario que todos tomemos conciencia de ello desde múltiples aspectos, que conozcamos lo que de verdad es un robot y lo que no es un robot, qué cosas vamos a necesitar, cómo se trabaja con ellos. Entonces, esa iniciativa europea eh, tiene un punto cada vez más importante focalizado en la educación que además nos sentimos muy orgullosos porque fue o sea, un poco fue el impulso español en, en, desde el 2014 en la semana europea de la robótica y gracias no a grandes empresas sino a, a los a los docentes y, y a empresas pequeñitas eh, esa semana europea de la robótica que tanta fuerza tenía en españa se extendió a europa también a, a no, no la Semana Europea, sino la fuerza de la, de la parte educativa. ¿no? Entonces nosotros desde hace tiempo, desde ISPARROP, organizamos un evento que son las jornadas, las jornadas de, eh, de robótica educativa, que el año pasado fueron online y este año son, en, serán el, a, eh, que, que me, me acuerde bien de las fechas, a ver si las voy a decir mal ahora, pero son en el, el, el noviembre, el, el viernes 19 y el sábado 20 en... Están ahí puestas, ¿verdad? 19 y 20 de noviembre, lo he dicho bien, en la, en la Universidad Rey Juan Carlos que nos que hace de, de institución anfitriona y, y durante esa tarde de viernes y ese, esa mañana de sábado pues habrá mesas redondas dando especial importancia bueno, pues a cosas que se han hablado aquí, no a la importancia por ejemplo de visibilizar el talento femenino que ya hay que ya hay trabajando en, en robótica. Eh, también del de arte, tenemos, un, tenemos una, una charla con, con, una, con una gran autoridad en, dentro del mundo del arte, del, de los textiles electrónicos, que es Paola Guimeráns tenemos talleres de distinto tipo, mesas redondas eh, acerca del currículum y robótica, no sé, yo os animaría a todos y luego os animaría a todos a que le echaseis un vistazo y a que os apuntaseis, porque luego casi que yo destacaría de esto el encuentro. O sea, si nuestras jornadas son algo, nuestras jornadas son encuentro, encuentro entre, entre a lo mejor eh, personas o, o, bueno, hasta instituciones que o organizaciones que no siempre tenemos ocasión de encontrarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, no es una línea formativa, por así decirlo, que sí que nuestros socios, ¿no? Empresas, nosotros. Entre nuestros socios tenemos empresas de, de robótica educativa que ofrecen desde hace mucho tiempo formación muy sólida para el profesorado y, y, y que está muy bien, pero como organización, como ISPAROP, nosotros, estas son nuestras estas son nuestras líneas. No pues, sé si me he explicado... Sí, perfectamente. Y además, Silvana, con el, con el siguiente punto que, que quería tratar en esta ducharla, que es el de la promoción y la difusión de la robótica y el pensamiento computacional. Acabas de comentarnos lo de la semana de la robótica, este encuentro que tenéis el viernes 19 y el sábado 20, que nos has invitado a todos en la red Juan Carlos. Y mmm, quería preguntarle a José Luis desde, desde el INTEF... Eh, ¿También lleváis un montón de años difundiendo y promocionando la robótica? Bueno, eh, nosotros siempre que tenemos ocasión eh, lo hacemos. Eh, primer, en primer lugar dentro de las instituciones en la, europeas en las que representamos a, a España, pero luego también aprovechamos eh, ferias como Aula o como Simo, en las que hemos hecho ya en más de una ocasión talleres, eh, sobre pensamiento computacional y robótica en, relacionados con la EPSIA y con Codintef. Y si no recuerdo mal, hemos llegado a hacer también una mesa redonda eh, sobre precisamente las chicas en, en, todas, en, toda, en este campo ¿no? de las habilidades del pensamiento computacional, un poco para, para promover, eh, para promover eh, este tipo de capacidades entre las chicas. Y bueno, sí, sí es cierto que lo hacemos. Y siempre que, siempre que nos, nos solicitan y nos llaman, nosotros vamos y lo contamos, ¿no? No, no, no, no tenemos ningún reparo en hacerlo. Claro que sí. Elena, eh, ¿dónde estás, Elena? Que no te veo. Venga, ahí. Eh, faltas tú por comentarnos, venga, ¿qué actividades de promoción y difusión del pensamiento computacional las hacéis vosotros desde ECODE? Sí, bueno, nosotros ahora precisamente a partir del 22 de octubre lanzamos una campaña eh, pues en la que participan, como os he dicho, referentes de todos los ámbitos sociales hablando sobre la importancia de la programación porque creemos que este discurso todavía no está en las familias, igual que las familias en su momento eh, hablaban de lo importante que es que un niño aprenda inglés y que esto debe hacerlo, etcétera. Queremos que este discurso llegue a las familias, entonces lanzamos una campaña en la que nos apoyan todos los grupos mediáticos, además de, de formábamos eh, todo el mundo con pro bono eh, para la difusión de esto. Estamos haciendo también eh, toda la, la, la primera semana de diciembre eh, la semana de, de la hora del código. Hacemos, de, bueno, es la semana de la programación eh, en Estados Unidos, eh, una semana antes en, en Europa. Entonces, durante 10 días vamos a estar haciendo diferentes eventos en los que todo el mundo se puede conectar de forma online, eh, los hay de inteligencia artificial, bueno, de, de eventos muy, muy interesantes y muy divertidos para niños y profesores. Eh, vamos a estar también en el evento de Telefónica Enlighted, en el que vamos a dar una charla a nuestro fundador Jadi Partovi, eh, dará una charla y además hará una hora de código. Y, y bueno y luego estamos hemos abierto también unos Instagram Live con eh, divulgadores eh, en los que bueno pues contamos con, con la ayuda desde Sonsoles Sónega, Susana Griso Ana Pastor Javier Santaolalla todos ellos van a estar entrevistando a personas eh, que tienen mucho conocimiento de la programación que nos van a explicar todos los beneficios en los que hemos hablado hoy, etcétera, y que van a poner un poco, eh, pues eso, eh, el valor añadido que supone esto para nuestros alumnos, para nuestros hijos, eh, lo importante que es para su futuro y el futuro de, del país, ¿no? Básicamente ese es un poco nuestro plan de divulgación. Aparte de, como os comentaba, pues eh, todos los bootcamp que tenemos de, de niños de formación, eh, estamos eh, todos los fines de semana dando clases de, de programación de, de 9 a 12 y con los profesores a través de Fundación Telefónica y, y Fundación Princesa Sofía. O cualquiera puede, pues, eh, bien a través de nosotros o a través de ellos, eh, hacer una petición para, para participar en estos programas y que son financiados al 100%. Muy bien. Pues, si no tenemos más preguntas, Inma. Vale, perfecto. Pues, el tiempo se nos vuelve a echar encima, como es habitual. ¿Cómo cerraríais esta charla? ¿Cómo cerraríamos esta charla? Venga, un, un turno rápido ahí. ¿Por quién empezamos, José Luis? Venga, te toca. Bueno, yo, yo creo que tenemos que seguir empujando para que el pensamiento computacional siga siendo o siga introduciéndose en las aulas, no solo en las asignaturas que venimos entendiendo habitualmente como las propias o adecuadas para tratar este tipo de habilidades y contenidos, como pueden ser las asignaturas relacionadas con informática, las matemáticas, sino también para introducirlas en todas las materias, incluida la filosofía, y, y desde edades tempranas. Es la manera, yo creo, de tener una formación completa. No solamente una formación en la que tienes una competencia lingüística o una competencia para aprender a aprender, sino también una competencia digital que incluya este tipo de habilidades avanzadas. Lía, te toca. Pues yo recalcaría eh, la importancia de, de que esto de, del pensamiento computacional para todos, de, de hacerlo de buscar de buscar incluir a todo el mundo, mm -hmm. de, de diversidad de, de recursos y, y, y de la colaboración entre distintas disciplinas. En esa línea que decía José Luis de transversalidad, esto no, es, no se trata solo de, de, para informáticos o para, o para frikis o para gente del mundo de la robótica, sino que puede ser una herramienta muy poderosa para todos y en esa línea deberíamos trabajar. Elena. Sí, bueno, me sumo a, a todo lo que se está diciendo. <risa> claro, yo trasladaría también eh, ese aspecto, bueno, como veis, todos estamos muy de acuerdo, todos siendo unos competencia de otros y... Eh, como, como decía Lía, eh, aquí estamos eh, incluso, nos, eh, nos financian empresas que son unas competencias de otro Es todo esto tan importante que nos une a todos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo trasladaría también que si a, eh, aprender a programar es eh, poder cambiar el mundo. O sea, que les traslademos a los niños que ellos pueden crear la tecnología, que cualquier idea pueden hacer la realidad, que con eso van a ser más libres, eh, menos manipulables, eh, que esto te empodera y que te da, es, es una creación de, de oportunidades en todos los sentidos, no solo en el, en el profesional, sino también en el, en el personal. Perfecto. Pues, eh, sin más, nos vamos a ir despidiendo ya hasta nuestra próxima Educharla, que iremos anunciando a través de nuestro canal de Twitter. Y bueno, daros las gracias por venir, por dedicarnos nuestro, vuestro tiempo a los invitados y también a vosotros que habéis estado ahí en directo viéndonos en, en YouTube, haciendo vuestras preguntas, etcétera. Espero que os haya gustado, que os haya despertado curiosidad o que haya resuelto vuestras dudas sobre eh, el por qué se está dando tanta importancia al pensamiento computacional, ¿verdad? Desde, desde el ámbito educativo. Muchísimas gracias y como he dicho, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.